costuritas. Hoy veremos cómo reducir la altura del hombro en un vestido sin mangas. Como puedes ver este vestido tiene un acabado del hombro parecido a un volante, pero se percibe simplemente como un hombro desbocado. Vamos a arreglarlo. Después de marcar con un alfiler sobre la persona el tamaño de la sisa que vamos a entrar, lo medimos para poder uh, marcarlo luego en el revés de la prenda. Atento al hecho que hay personas con la caída de un hombro diferente al otro. El primer paso es descoser. En mi caso, hay una tira superior añadida por el derecho del vestido, que sirve de un elemento decorativo y como una vista para el volante del escote. Si no la tienes, sigue a lo que viene ahora. El borde de la sisa en mi vestido está rematado con un bies, que a su vez se dobla al interior para servir de remate a la sisa. Como se hace siempre en arreglos de ropa, descosemos los detalles de, del área de trabajo, lo bastante, para poder trabajar después de reducir el hombro. El bies doblado lo descosemos a 10 centímetros de cada lado de la costura y el pespunte que une el bies con el borde de la sisa lo descosemos a 7 centímetros. De esta manera podremos trabajar con espacio suficiente para dejar los acabados pulidos parecidos al original. daremos ambos lados del hombro por el revés. Marcamos la línea de la costura y pasamos el pespunte de la nueva línea del hombro, haciendo un refuerzo. Ya podemos quitar el elbán y recortar la costura a un centímetro y sobrehelarla. Ahora tocará reducir el largo del bies. Mide la parte izquierda poniendo sobre el borde y córtalo a un centímetro más allá a la derecha de la costura. Ahora recorta el lado derecho del bies a un centímetro más allá a la izquierda de la costura. Un centímetro es el tamaño de la costura con la que vamos a unir el bies. Gancha bien la costura del hombro y las partes del bies descosidos. Une las partes del bies con una costura y plancha abriendo ambos lados. Luego tenemos que planchar el bies doblándolo a la forma original para que siga la parte que está cosida al vestido. Y acá se lo tenemos. Pasamos el pespunte que une el bias al borde de la sisa, comenzando a un centímetro sobre la costura original, clavando la aguja exactamente a la costura existente y reforzando el principio y el final del pespunte. Planchamos la costura hecha y fijamos con la plancha el dobladillo de la sisa que vamos a hacer ahora. Tal y como en el caso anterior, fijamos el dobladillo con un pespunte comenzando y acabando por la costura original y haciendo un refuerzo de la costura marcha atrás al principio y al final del pespunte. Trabajamos por el derecho del vestido ya que la parte que se verá y en la que importa que el pespunte sea recto es el derecho. En mi caso particular voy a terminar a unir la vista al vestido y ya tendré el arreglo hecho. Como ves, siguiendo el pizpunto original y prolongándolo, conseguirás un acabado que no se distingue del original. Nadie sabrá que tu prenda fue arreglada. Si quieres que te explique cómo hacer arreglos en otras prendas, dame un me gusta y escribe en los comentarios qué arreglo te gustaría aprender a hacer. Que todo lo que cosas te salga bien. Adiós.